Necesito el récord policial de cada país en el que he vivido. Así es, si has vivido en ese país por 6 meses o, o, o más, perdón, si te van a pedir um, uh, pruebas pues que no cometiste crímenes y que no estuviste ahí por por trabajo o X cosa de la razón que estuviste ahí, pero si estuviste más de 6 meses en cualquier país, te van a pedir comprobantes de ese récord criminal. O oh, qué okay.